A partir de mañana martes 13, iniciará el llamado a paralización por 24 horas en todas las etapas que componen el sector Los Espínolas de esta ciudad. Aseguran que pese a que fue pospuesto el movimiento huelgario en espera de la reacción de las autoridades, estas no se han pronunciado siquiera al respecto. La información ofrece Domingo Méndez Rosario. No, todo está listo. Las autoridades son las mismas que le han dado la promoción o su diferencia. Eh, Saben que primero el movimiento de hogar está para, para el día 6 y lo pues, pusimos una semana más allá para ver si las autoridades daban respuesta a alguna de las demandas. Ahora, eso lo único que logró fue que, que otras comunidades, como segunda y tercera etapa, Jesús Nazares, se han unido a llamado a huelga, porque en el principio nada más era la primera etapa. Y como las autoridades hasta ahora lo único que han presentado es su indiferencia, el llamado a paro está vigente para mañana, ya que ellos no han, que son ellos que han querido que el movimiento se realice. Son varias las necesidades que aseguran afectan a quienes residen en los Espínolas por lo que han decidido salir a las calles a protestar. ...porque es que aquí tenemos muchas necesidades... Eh, ...como el problema de agua... ...ustedes se dan cuenta a la espalda de ustedes... cómo están en esa calle... Eso, ...eso es penoso... ...pero aquí no tenemos servicio cloacal... ...aquí hay muchas dificultades... ...y las autoridades hasta ahora... lo han dejado acumular... ...a veces dice que... ...es que ustedes piden demasiadas cosas... ...pero es que ellos no cumplen... Ese puente que divide el espino... ...la primera y segunda... ...ahí de momento se va a pasar un accidente... ...o también hace falta un puente... ...que divida los espinos la con los entonces las autoridades hasta ahora no han querido resolver los problemas, son ellos que lo dejan acumular y ya ellos tienen ese, ese movimiento huelgario montado para mañana. Advierten que están preparados para aumentar en tiempo y espacio el movimiento huelgario. Para NTN, Joanny Cordero.